representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz aseguró que la pinta de bardas, repartición de propaganda, así como la colocación de lonas y espectaculares para promover el voto a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador por el proceso de revocación de mandato, es resultado de la ciudadanía organizada que promociona lo que ellos creen conveniente. En entrevista señaló que el INE no puede sancionar estas acciones ya que su origen es social y no partidista. Además, no son conductas que puedan evitarse, ya que de hacerlos estaría coartando la libertad de los ciudadanos. Por otra parte, Marco Rodríguez del Castillo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en Puebla, informó que llegaron al Estado un total de 4.780.242 papeletas que serán utilizadas el próximo 10 de abril en la consulta ciudadana de revocación de mandato. Precisó que las boletas fueron entregadas el pasado 19 y 20 de marzo por elementos de la Guardia Nacional, quienes custodiaron el trayecto de los paquetes electorales, mismos que se mantienen sellados y resguardados en bodegas por elementos de la policía estatal, para ser entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla dentro de los cinco días previos a la jornada electoral.